los máxima calidad era para que se pongan todos más adentro, pero no te y a todos nosotros, de la es imposible que si a veces de la no hubiera tenido la idea. Y por supuesto, la ciudad aporta todo lo que de ella dependa. Y a la el el otro de hoy, es no la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 Isabel, el equipo al medio El equipo of equipo todo el, el, de todo el, el weekend el por... Aquí todos, por favor. Gracias. Y ahora una foto del equipo, por favor, los cuatro solo pónganmelo... Por... Okay. perdona, <risa> ya veo un triple. Sí. <risa> pero no, lo Ahí ahí por aquí, oh, oh, oh, a... y ¿Aquí sí. -place. No, y me he Ahí Ahí está. Ahí está. Ahí de ¡Cabez es... <laughs> <risa> ¿Qué intento... Aquí no te ¿Qué adelante. delante. que te pone adelante de aquí también. Aquí, mira. Mira, perdona, aquí no te puedo poner. Pero por aquí, sí, por aquí, sí. por los tres. Son los tres somos. Sí, sí. Ahí, ahí, Isabel. Isabel. Sí, aquí, mira. Para acá, todos. María. María. José María. Animal. El equipo. Mira, aquí tiene un. Sí, sí, A Más de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es I'm not going Eso también, si queréis. Eso también, si Isabel. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba. ¡Vámonos ¿Vamos? ¡Eh! solo. Dale, a la izquierda No pasado. cuatro, si ahora hay cuatro. Sí. Muy bien. Un poquito adentro. Un poquito sí. sí. sí. sí. es más adentro. ¡Vamos, poquito A adentro. ¿Qué francés. y Oh, it's yeah, yeah. yeah. In case you Thank you so much. Go, go, go,